Aprovechando las lluvias de este invierno, pues se me ocurrió ir a hacer fotos a la cascada. Pero al poco de empezar la ruta me di cuenta de que no había una. Que si cogía pequeñitos desvíos, pues podía ser una buena ruta para ver varias cascadas. Y esta, como estáis viendo, es la primera. Es una cascada artificial, pero es una cascada. El sobrón. Y seguimos carretera, con alguna sorpresa, como estos ciervitos, pero estas horas de la mañana es lo que tiene. <risa> Segunda cascada, Pedrosa. Que ni tan poca agua, ni tanta agua. Hay que buscar un día intermedio, para conseguir esta foto. Aunque me costara madrugar tres sábados, objetivo conseguido. Y ahora continuamos con las demás cascadas. Esta, Peñanguelo. Difícil conseguir un buen plano, porque no te puedes acercar hasta un sitio bonito, pero aquí estamos y aunque te pudieras acercar mucho con el viento que se ve soplar, pues salir chorreando estaría asegurado. Y la última parada, Peñaladros. Esta sí que es la que hay que desviarse un poco por carreteritas estrechas, pero merece la pena. Y esta también puede dar algunos problemas si hay demasiada agua y no llevas protegida la cámara de fotos así que aquí también hay que dejar pasar unos días a que la lluvia pues, pase de largo. Y ya que estamos cerca de la costa, para acabar la excursión pues nos vamos a tener nuestro momento zen pues, en la costa, al ladito del mar.